Que no tomo, ¿sí? vamos a entrar. Entonces, ¿eh? ya, ya empieza a meter ahí algo porque si no, al revés, ¿eh? sí. vamos a entrar. Vamos a entrar. Quiero bloopers, papá. Quiero bloopers, papá. no ya no, el, el, el, los, el, los de antes del partido estuvieron feos mucho, mucho. Claro que si sí. voy a bajar el tatita a mi ruidero, por favor. La vida es un Hay que entrar motivados, señores Muy buenas noches tengan todos ustedes Y cada uno que está del otro lado Sí que sí Sí se perdió Sí sabemos que se perdió la América Contra Pachuca En el partido de ida de cuartos de final Nos dieron un baile No sabemos qué es lo que pasó ahí Literal Literal Literal. nos dieron un bailecito pero mira, sabemos que la vida es un carnaval Ok, se perdió Sí se perdió Pero tenemos la posibilidad de remontar Por el equipo, por la gente, por la historia En el Estadio Azteca Pero bueno, rápidamente Quiero presentar a mis amigos de la cancha Y le voy a bajar a mi ruidero Porque quiero presentarlos ahora sí Con mucho gusto Y mucho placer Aquí entramos Bueno, ok, vamos a entrar, mira Vámonos hasta Monterrey con esta entradita de King of Kings, de Triple H, para entrar motivados, ¿eh? Claro que sí. Iván, muy buenas noches, ¿cómo estás, amigo? Muy buenas noches, Chipe, de ahí, Temo. Espero que, que estén muy bien. Digo, a pesar de la derrota, pues bueno, hay que seguirle, no, no, no hay que quedarnos ahí. Este, pero definitivamente sí, todavía con el shock de lo que pasó ayer, este, yo creo que nadie lo esperábamos, todos al contrario, esperábamos un marcador muy a favor de las águilas, y pues bueno, ni hablar, se perdió y, y darle la vuelta y a remontarlo, no hay, no hay más. Exactamente a dar la vuelta Nada más Este, y bueno Ahora me toca presentar a alguien Que dice que solamente Veracruz es bello Y claro que Veracruz es bello No tan bello Como el baile sota que nos dieron Este, la noche de ayer Pero lo voy a presentar con ACDC Claro que sí, ¿por qué no? Mira, con esa buena rolita Al otro pongo un son acá Coquetón de, de Veracruz ¡Mesa! ¡Mesa Mesa plana Pero lo voy a poner con esta rodita que me gusta mucho. Claro que sí, y me encanta. Pero mira, ¿eh? de entrada, de entrada. La le corto porque si No, no. no. Veras a ver, por lo menos, a donde empieza lo bueno. Exactamente. Bueno, hasta Veracruz, mandamos a saludar. Bueno, Temo, Temo, muy buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? Saludos, muchachos. ¿Cómo están, Chepe? Jair, Iván. Saludos, Vamos estamos. A saludarlos otra vez. Vamos a platicar un poquito de lo que pasó ayer. Sí, tristes, definitivamente, ¿no? Un poquito acongojados. Esperábamos definitivamente otro, otro resultado, otro accionar del equipo. Y bueno, pasó esto, pero falta otro partido y sabemos que, que las vueltas son las buenas del la América, ¿no? Entonces vamos a platicar de eso. Exactamente. Bueno, ahora voy a, a, a presentar a alguien que me dijo, oye, ponme esta rolita, yo la quiero porque todos los días ah, las escucho. Ya me tienen pero, hasta mira, la madre en esas rolitas, pero bueno. Y me dijo, ponme un reggaetón. Más de puro coraje, güey. Pues. Puro coraje. Entonces verá. Nada más para para hacerme para recordarme el mal día que tuve hoy y el, el, el, el, el día el día de ayer Para el perreo intenso De ahí, buenas noches, ¿cómo estás? Hasta Jordi Atleta, amigo Una bueno, disculpa a toda la gente de Facebook por escuchar estas porquerías Bueno, a lo mejor a muchos sí les gusta, ¿verdad? Pero, este, no, la verdad que yo estoy molesto Molesto, digo, no, no, hay calificativos más agresivos, pero digo, no se pueden decir al aire, por, por, por, porque no se debe. Estoy molesto, estoy triste, estoy decepcionado. Eh, la verdad es que no, no, nunca pensé que el América se fuera a desinflar en esta fase de la, del torneo. Eh, ya habíamos visto que venía de haber, de, de jugar feo varios partidos. Pensábamos que solo era... Este, porque Solari quería hacer ahí este, modificaciones para ver cómo iba a empezar con lo de la liguilla. Y pues, oh sorpresa, ¿no? O sea, se nos está desinflando el equipo. Y espero que no sea por la noticia de que el Real Madrid quiere a Santiago Solari de regreso. Espero que no sea por eso. Y que ojalá que si el señor quiere regresar al Real Madrid, pues que se vaya haciendo jugar bien al, al, al América lo que resta de estos partidos, ¿no? Y, este, y sí, molesto. Y un saludo a toda la gente. Que nos miren en Facebook, Temo, Iván, un abrazo desde Atlanta, Georgia, Chepe igual. Pero así estamos, Chepe, esta noche. Bueno, yo quiero, an antes de que empecemos, este, quiero hacer una, una pequeña encuesta y les quiero preguntar a toda la gente, ¿qué responsabilidad le dan a Solari ante la derrota de ayer del América? Toda, poca, este, eh, la culpa... La, la tienen eh, los jugadores o. u otra más. Bueno, se acaba de conectar con nosotros el buen Rulito. Lo vamos a. Déjenme lo presento. Al buen Rulinski, que estuvo ayer con, con, con nosotros. Y él tuvo un en vivo. Desde. Desde el Estadio Azteca. Desde el Estadio Azteca. Desde el Estadio Hidalgo. Y lo voy a presentar con esta rolita Déjenme la pongo, déjenme la pongo Porque él me dijo, oye, quiero una rolita Quiero una rolita, y se la voy a poner Al buen Rulo Galicia Que tuvo ayer la posibilidad De ir al estadio Se rasuró Se cortó, es un chamaco Hoy oh, es un chamaco Hasta flaco lo veo Rulo, muy buenas noches, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué onda, HP? Muy buenas noches ¿Está bien por allá quiénes andan? Bueno, Igual Artemio, Yair Saludos, ¿Qué va? Salud, ¿Qué onda? ¿Qué onda? Iván. Pues aquí ya saben, nos la vivimos corriendo, corriendo, pero ya estamos aquí a hablar de lo que más nos gusta. Ayer estuvo un poquito accidentado todo, pero bueno, ya mejoraremos esto y hay mucho de qué platicar, ¿no? Ok, ok. Oye, estábamos creando una pequeña encuesta para que toda la gente vote. Y la pregunta es, ¿qué responsabilidad le dan a Solari ante la derrota de ayer de América? ¿Qué responsabilidad le puedes dar tú a él? ¿Toda, poca, la culpa la tienen los jugadores o cuál es tu opinión? Eh, yo creo que siempre en un equipo el director técnico va a tener un, una responsabilidad menor en porcentaje a la que tienen los jugadores. Entonces en esta ocasión yo sí le doy a, a, a Santiago Solari pues un 40% de responsabilidad y un 60% porque podría ser una culpa compartida, pero hay errores muy puntuales de algunos jugadores que inclinan a la balanza este, en contra precisamente de ellos mismos ¿no? La, eh, creo que sí Son culpas repartidas, pero veo más culpables a los, a los jugadores que al técnico Ok, ok Bueno, ya creamos esa encuesta para toda la gente Y al ratito vamos a leer La opinión de todos De todos ustedes, pero bueno este, Ya que estamos contigo, Rulo Cuéntame cómo estuvo el ambiente Allá en Pachuca El hecho de haber llegado Los protocolos de seguridad este, Que hubo, cuéntame pues mira, es un, un estadio bastante bastante cerca de acá, de la zona donde nos encontramos. Eh, estamos más cerca del Estadio Hidalgo que del Estadio Azteca, ya cronometrado con reloj en mano. eh. Pero eh, camino directo los retenes desde mucho antes de llegar ahí a, a, a, al, al estado, eh, previendo precisamente los grupos de animación de, de visitantes. Ya dentro del estadio realmente muy tranquilo, y no, no había barras que llegaran eh, en, en grupo. Y, y realmente el, el, el operativo me parecía bueno, pero sí siempre, y lo han comentado muchos de ustedes, Pachuca se caracteriza por ser una, una tierra hostil para el visitante y más para el americanismo. Realmente la, la entrada, un poco tratando ellos de identificar grupos de animación que realmente no estaban permitidos, sin embargo a todos los pusieron en una esquina, ustedes los, los escucharon cantar, estaban todos juntos. Eso de la sana distancia fue este, un cuento, o sea, es un cuento porque no había tal. Sí había medidas de seguridad, de sanitización, pero la sana distancia no existió dentro del inmueble. Y sí, me atrevo a decir que había más de, no sé cuánto sea el aforo permitido que pudo realizar el equipo local, pero yo sí veía medio estadio lleno, realmente mucha, mucha gente. Es un estadio pequeño, lo sabemos, pero sí... Eh, las medidas, creo que ves por el arco del triunfo, lo importante era, bueno, lo importante era tener una buena entrada y lo lograron porque el precio de los boletos estaba estratosférico, 750 y 850 pesos ahí esas zonas, pues casi casi todo lo que no entraron lo recuperaron en, en la venta, el costo del boleto al doble, ¿no? Y bueno, pues ya adentro, pues una fiesta, realmente una fiesta, no había, supuestamente que se iba a permitir que hubiera colorido, pero bueno, tú sabes que... Que toda la banda cómo se las gasta eh, fue una fiesta, se escuchaba muy fuerte el, el Vamos América, no sé cómo lo escuchaban desde la transmisión, pero sí era muy fuerte el Ole también y creo que iba de la mano con el funcionamiento en el primer tiempo, que aunque no, no estaba logrando reflejarse en el marcador ahí veíamos a la América consistente todavía en el empate, en el segundo tiempo eh, la gente seguía animando seguíamos animando realmente sin, sin tener ningún motivo por el cual no hacerlo pero al final con la expulsión el apagón y aparte eh, aquel tercer gol, creo que sí nos dio, anímicamente nos dio en la torre. Y al final, bueno, pues eh, el estadio sin luces en, eh, afuera, ser operativo, realmente pudo haber sido peligroso, pero sabiendo que no hubo venta de alcohol adentro, pero afuera, bueno, la banda, pudimos tomar toda la cerveza que, que pudimos y que quisimos. Oye, yo tengo una duda... Este, si ¿sí estaba la división entre tres personas sí o, o lugares o no, la gente se sentó no, como no, quiso. No, no, no. Estaba marcado, había unos tucitos ahí que te decían con una palomita verde que sí y un tachecito que no. Pero la gente nos sentamos como quisimos, o sea, es más incluso te digo que con este rollo de ver y según ellos identificar a <risa> gente que era de la barra no respetaron el lugar de la zona donde era tu boleto y te mandaban para allá. Por ejemplo, al Banjo Sue y al Sue, nos mandaron para allá cuando la zona era donde debíamos estar todos, ¿no? Entonces, realmente no, no existió eso. No, no, hubo, no hubo tal. Bueno, es que tus amigos sí tienen cara de barra bravas, ¿eh? Pues es que no tienen cara de barrababas, barrababas, ¿eh? barrabrabas, tienen cara de, bueno, de todo, yo sí los veía y dije, ahí te quítale, nada más le saco mi chip, nuestro ahí está, ¿no? No, pero, y este, mucha represión en ese sentido, incluso hubo ahí un pequeño altercado porque llevábamos a un, a un chico, a Iván, saludos, que ellos asumían que nosotros veníamos en, en, en barra, realmente no, veníamos en grupo, cuando en barra, pero nos querían arbitrariamente de la fila, nos querían mandar a esa zona, le dijimos que no que nos esperábamos hasta que el de la puerta nos dijera, ¿no? Pero este chico con el ímpetu, pues, dijo algo y luego, luego se fueron cuatro tipos a encararlo, a rodearlo, casi, casi encapsularlo, ¿no? Entonces, realmente, pues, no se andan por las ramas y no, preferimos no hacer nada porque sabemos cómo se las gastan allá en Pachuca, ¿no? Sí, lamentablemente les falta un poquito de cultura... Para que vez. sepan dividir, ¿no? Pero te voy a decir una cosa. En mi época de la barra, metimos telones e hicimos lo que, quisi hicimos lo que quisimos. Y yo también. A eh. Esos cavernícolas no tenían ni... Ya me dejaron. No tenían ni cómo sacarnos ni movernos de donde llegábamos. Pero bueno, Entonces, ahora, ahora vamos a preguntarle al buen Temo. Empecemos con el buen Temo, ¿no? ¿Qué expectativa tenías, amigo, al respecto de antes del partido? Y obviamente, no sé si la desilusión, la molestia el coraje de después del partido, ¿qué expectativas tenías y cuál te dejó? La expectativa era de que iba a ganar el partido y que iba a jugar bien. Digo, los últimos dos partidos a mí me daban mucha confianza para, para pensar eso, que iba a jugar bien, que se iba a ver bien el equipo, la alineación me gustó. Eh, por ahí Roger nos extrañó un poquito, pero dije, bueno, Henry Martin está bien, no va a haber problema, pero pues bueno. No, no fue lo que, lo que pensamos, ¿no? Quizá el primer tiempo mejor, el segundo desastre. Y pues esa fue la expectativa que teníamos, yo creo, todos: de que el América iba a ganar, de que iba a jugar mejor de como lo venía haciendo en los últimos partidos. Desafortunadamente, no fue así. Y bueno, pues estamos platicando ahorita de eso, ¿no? Ok, ok. Vamos a ver qué es lo que piensa Iván hasta, hasta la hermana República de Monterrey. A lo mejor y él tiene otro, otro punto de vista. ¿Y a qué me refiero, no? Porque, pues él, él creo yo que, que pensaba que el América iba a golear y que iba a ganar, sabiendo que este, venía un poquito motivado el Pachuca por haberle ganado a la Chivas, ¿no crees, Iván? Sí, a lo mejor, si bien no golear, pero sí tener un, un mejor partido, un mejor funcionamiento. Este, o sea, la, la alineación creo que estaba bien, o sea, no, no le veía. Digo. Sabemos que, que puso a Leo Suárez, pues, ocupando ahí el lugar que, que tiene vacante este, Córdoba. Córdoba. Porque, porque, pues, no está, ¿verdad? Entonces, creo que, que era el, el... Y el cambio, pues, en la delantera. Yo, yo lo único que me quedé un poquito es que creo que para el estilo de juego de la defensa de, de, de Pachuca, podía meter a, a Roger, que, que tenía un poco más de movilidad que, que Henry. Porque para como se fue dando las cosas en el primer tiempo, pues sí, Henry no, no tuvo mucha participación, no le llegó mucha bola, entonces eh, a lo mejor teníamos un poco controlado el juego, pero no estábamos haciendo profundidad, ¿no? Entonces este, creo que, creo que ahí erradicó un poco el, el tema, no, no creo que, que la alineación estuviera mal, al contrario, creo que era lo, lo, lo que teníamos y, y más bien pasó por el por el mal funcionamiento de la media cancha que había sido nuestra, nuestro soporte este, y que no se vio igual de bien que en partidos anteriores. Fíjate que, que yo, no, yo no veía el por qué era o Henry o Roger. Yo creo que, que debieron, debieron de haber sido los dos, los dos. en lugar de, de Leo okay. Suárez. Porque Leo Suárez, no sé si recuerdan que hay una primer llegada, en el primer tiempo de la primera jugada, que se la tocan a profundidad en el área y no sé qué quiere hacer, la quiere controlar y no la controla y no define. Esos balones los tocaba eh, Roger y los lograba controlar y lograba meterse, ¿no? Con esa característica que tiene. Tal vez el problema es que, que Leo Suárez hace las funciones de Córdoba, es decir, el ida, el va y viene, y es algo que Roger no lo va a hacer. Sin embargo, ese, ese sector de la derecha, híjole, desesperante, porque. Era increíble ver cómo América se paraba ahí, o sea, y digo se paraba porque no avanzaba, eh, Jorge y Leo no no avanzaban, de repente uno arrancaba y se regresaba y terminaba volviendo a arrancar y el otro se daba la vuelta y no le tocaba, o sea, ni siquiera una pared intentaban, era un poco frustrante porque también Leo Suárez con el, el disparo que tiene y que lo demostró, lo intentó mucho después, y tampoco intentaron servicios para Henry, que al final de cuentas Henry estaba solo y ya del otro lado estaba pasado eh, este Laines o Fidalgo. Y sí vi muy poca conjunción en esa parte del terreno de juego entre, eh, bueno, Leo Suárez. Más allá del gol, no vi que fuera tan profundo con eh, Richard y con Fidalgo. A mí me pareció que era desesperante cómo ver una línea de 8 de Pachuca y América, pues de lado a lado y sin profundizar. Y lamentablemente, bueno, pues lo vimos. Sí, sí. El, el, el, el, el Moreno salió en una noche infame porque, digamos, eso le hubiera dado oportunidad a que Richard hubiera intentado los tiros de media distancia y tampoco se pudo eso, tampoco se pudo o que el mismo aquí no hubiera intentado alguna descolgada algún algún tiro que también los, los hace y los ejecuta muy bien. Creo que Pachuca nos sorprendió bastante porque nos, nos tendió la, la, la, la trampa, fuimos como un niño al dulce y de repente, pues, en lo clásico, un error al corazón del área y... Y como dice, o diría Emanuel, todo se derrumbó dentro de nosotros, ¿no? Todo se derrumbó. Oye, Yair, ¿te gustó la alineación? ¿Te sorprendió? Mira, no me sorprende porque ya Leo Suárez ya venía jugando que cuando no estaba Córdoba. Lo único que no me... o sea, tal vez no lo, no lo, no lo expresé ayer en la previa. Pero sí lo he dicho antes, a mí Leo Suárez, a mí no me gusta cómo juega. Independientemente de que ahora que llegó este uh, el, el Indicito Solari y, y que le ha dado mucha confianza en lo particular, en lo personal, a mí no me gusta cómo juega Leo Suárez. Tiene una manera muy fea de correr, tiene una manera muy fea de, de centrar el balón. Bueno, si es que se le puede decir centrar el balón, porque aquí afuera juegan unos niños fútbol y le pegan de lado a lado, que tú dices, no inventes, o sea, comparas eso y dices, o sea, no puede ser posible, y te lo dije a ti antes de entrar. No puede ser posible que es lo que entrenes todos los días, el controlar un balón y centrarlo. Y en, el, y en el partido tienes, un ejemplo, ocho oportunidades y ninguna de las ocho oportunidades pudiste mandar un buen centro. O sea, no puede ser posible. Entonces es cuando yo digo, y no le quiero jugar al director técnico ni nada, simplemente lo digo como espectador. Porque pones atención, porque te frustras y si lo grabas lo vuelves a ver y dices, no puede ser posible. O sea, yo no entiendo cómo el... Sí, es que porque, te... porque dices, bueno, a ver, vamos a ver cuál fue el problema. Y como lo dices tú, Rulo, o sea, nos pusieron un baile por ese lado de la derecha. No sabían qué hacer. Entonces, tú como, como director, si yo fuera director técnico, digamos, si yo veo que, que no manda un buen centro, todavía hasta le permites tirar los tiros libres. O sea, tiros a centro, ¿me entiendes? Ahora, si tú sabes que no, que no centra el balón y que no tiene buen control del balón, ¿por qué no le das oportunidad a Benedetti? Benedetti no apareció ni en la banca, o sea, prefirió llevar a Giovanni Dos Santos cuando a Giovanni Dos Santos ni lo utilizó. O sea, nada más para que lo veas desde, desde para que lo vean es, desde ahí. Es que ese es el problema, porque yo puedo hacer esas funciones sí, por la derecha no... y recortar a la izquierda y tirar. Fíjate, ahora me fui muy lejos. Ahí estaba Giovanni. Todavía hubieran puesto de, de titular a este Giovanni. Dices, bueno, hay garantía de que a lo mejor, pues como es Gio, pues va a jalar marca, ¿no? Y de cierta forma, pues jala marca y es más fácil, mandas pase. Pero a lo que voy es, de como, como lo mencioné, de ocho centros ni un buen centro. Yo creo que de los tiros de esquina, solo uno o dos tiros llegaron al área. Los demás se pasaban. Eh, o sea, yo no, yo no entiendo. Jorge Sánchez, desafortunadamente en este tipo de partidos y en este tipo de resultados que son en contra, cuando nos meten un baile, cuando salimos en el marcador escandalosos por 3-0, por lo como tú quieras, Jorge Sánchez siempre sale exhibido, siempre sale exhibido. Y, y es extraño que lo vuelva yo a decir porque ya veníamos hablando bien de él en todo el torneo. Habíamos dicho que bueno, que ya estaba dando buenos partidos, que venía mejorando, pero no puedo entender cómo Jorge Sánchez tampoco no puede mandar un buen centro. O sea, no lo puedo entender. O sea, que alguien me explique de los que estamos aquí. O sea, no puedo entender por qué Jorge Sánchez quiere hacer otras cosas cuando no las sabe hacer. O sea, simple y Pero... sencillo. Entonces, en, en, en, descaro, en descaro de Jorge Sánchez no hubo ni buenos centros ni de Laines ni de Fidalgo. Eso es a, eso es a ni, lo que voy, o sea. Ni de este fuentes, o sea, realmente... Se contagia el ver que otras, o sea, y es, te llena de frustración, porque no me digas que no. Hasta en la cáscara, estás en la cáscara y te da coraje que el otro dices, ven, y llegas llega, llega a un punto en el que te frustras. Yo la verdad, siento que la América se nos está desinflando. Y, y, y lo vimos en los partidos pasados. O sea, ya venía sacando también malos resultados, malos resultados, entre comillas, y que no venía jugando bien. Y yo, lo, yo se lo dije a este Chepe, ojalá que no se nos desinfle en, en, la, en los cuartos de final. Porque como venía jugando y como jugó a, ayer, dices, no, no, no, o sea, al menos yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. Sí, y, uy, pero yo, yo no creo que se desinfle, ¿eh? No está desinfle. No, no, no, o sea, es, es, es un decir, o sea, o sea, porque tú ves cómo juega y dices, no, puede ser posible. O sea, Timorato... Como dices tú, eh, los jugadores no sabían si ir o, o venir, o sea, o sea, no era ni la jornada uno. O sea, como para tener un partido de esa magnitud. Y muchos comentaristas lo dijeron, si el América quiere salir campeón, no puede jugar de esa manera. Y lo dijeron todavía hace 15 días y lo dijeron todavía hace 20 días. Entonces, es que, no sé. Es que por ejemplo, a lo mejor ves el, la intensidad de juego de Pachuca y si era una intensidad de liguilla, ¿no? Entonces... Eh, eso creo que, que más allá de, de la calidad del de, de equipo de Pachuca al menos les veías una intención y un hambre de ganar el partido y a la América creo que le faltó algo de eso ayer este, aparte de, de los errores que se fueron dando este, pero sí la intensidad no era la que todos pensábamos con la que iba a salir el equipo ¿no? yo creo Ahora, que ayer lo de Pachuca hablando de la intensidad son muchos jóvenes Sí. muchos jóvenes, corren muchísimo, o sea, muchísimo, la verdad. A mí me sorprendió, hasta apenas ayer estaba yo observando algunos jugadores, y decía yo, qué buen partido dieron, no vi muchos juegos del Pachuca en la temporada, pero dije, qué buenos jugadores, qué buena camada trae el Pachuca otra vez. Pero ayer les decía algo en la previa, increíble, que, que ganaron hasta la jornada 9, me parece. Sí. Ahorita miren lo que pasó, ¿no? Entonces, ayer en el América le faltaron muchas cosas, todo, desde jugar bien, la alineación, un poquito de suerte. Rulo por ahí manejaba muchos comentarios en, la, en las semanas anteriores de que había jugadores que tenían que saber, que teníamos que ver qué jugadores eran los que podíamos contar con ellos, ¿no? El moreno peruano ayer no sabe lo que es jugar en el América, ni una liguilla lo que hizo. Teníamos uno de los jugadores, o de, de los mejores jugadores contemplados, y bueno, no supo eso. No supo manejar eso, ¿no? Entonces, ese tipo de factores a mí me parece que son los que terminaron por dañar al América. No tuvo un, un, un primer tiempo tan malo, no lo tuvo en realidad. Pachuca, un pequeño vendaval al inicio nada más, después se controló el América. Y bueno, es que cuando iba al América, Pachuca con los 11 estaba atrás, el América estaba en la media luna y los de Pachuca atrás todos. Y no había un jugador que desequilibrara. Quizá ese que hubiera desequilibrado hubiera sido Roger, ¿no? Pero bueno, no estaba. El segundo tiempo yo pensé que iba a meter a Roger y a Henry Martin juntos que iba a sacar a, a, a un extremo un volante que tiene dije dos en medio dos volantes y arriba Roger, dije no no jugó así no entonces siguió sí, con el, no quiso cambiar creo su planteamiento lo que venía jugando no ahí fue donde creo que sí que buscó un poquito hubiéramos quedado otra variante pero bueno no la hizo oye pero estamos ay, hablando ay. perdón estamos hablando que esa banda izquierda este adelante puede ser este eh, joven Lines y un poquito más atrás, este estamos hablando de Fidalgo de, de, de, de Fidalgo, no se vio muy bien en América, lo que normalmente es que pero se veía muy bien. Es que y, y es cierto, o sea, pasemos a estos tres hombres, ¿no? Leo Suárez, que por las circunstancias juega, Fidalgo y, y Laines. Ellos es la primera liguilla que enfrentan con América. De hecho, el primer torneo de Lainez, por más hermano que seas de Diego, no lo has vivido en carne propia. Firalgo, aunque estés en las fuerzas básicas de Real Madrid, en la cantera de Real Madrid, es diferente jugar aquí con toda la intensidad que representa y con el, el 200% que te ponen los equipos, ¿no? En contra. Leo Suárez ya tenía un año jugando, pero no le había tocado jugar una liguilla, porque se suspendió la del torneo de hace dos torneos. Y la pasada, bueno, sin público, es el clásico lo que me digas, pero sin público. Y, y bueno, América jugando muy mal. A lo que voy es, estos, estos tres jugadores, en ellos recaía, recaía mucho la presión de, del equipo, de ellos tener el soporte, y me parece que no aguantaron la presión o no supieron eh, hacer, afrontar esa presión. Creo que sí hubo, a más allá del gol del de Suárez, que realmente sí se, se celebra, o sea, es algo bueno, pero sí, de repente el Aines nos mostró, creo que, que quedó muy marcada esa jugada que falla ante Cruz Azul, ese, que lo puedo convertir en un jugador grande, lo deja marcado y, y realmente no lo veo decidido a hacer un desborde letal, como si lo lograron en sus primeras actuaciones, que nos sorprendía porque penetraba y metía gol. Ahora lo veo, lo veo duditativo y, y a, a Fidalgo, que tenemos todas las esperanzas puestas en él. Ayer eh, no sé si se escondió, no sé si lo escondieron, no sé si realmente no le dieron juego, porque no, no se buscaron para nada ni Fidalgo ni, ni, ni Laines, ¿no? Era el desequilibrio de la banda, también había, ese, había veces en que se quedaba parado Fidalgo, esperando que ines picara, ¿no? Y, y ines nada más daba la vuelta, exacto, nada más le daba la vuelta y no pasaba, entonces era, estaba más que cantada la jugada, el desborde y el centro, porque ines es veloz y puede sacarme unos centros, y ahí pues esperar a Henry, ¿no? Para eso estaba, pero ahí es donde nos desesperó esa inoperancia de la América, y más se hizo latente cuando en una jugada ahí viene el gol en contra, ¿no? ¿No será que ya le agarraron el sistema de juego a Solari, Iván? Puede ser, Chepe, pero es que también, por ejemplo, ahorita ahí en el resumen que tienes ahí en tus espaldas, hay una jugada donde estamos 1-1 uno -uno y, y la abuela Jorge Sánchez, ¿no? Teniendo Ajá, ahí, la, ahí a Roger. O sea, esa también... Porque nosotros, no sé por qué siempre nos pasa lo mismo, o sea, cuando tenemos para anotar un segundo y empezar a manejar el partido, no, no somos contundentes otra vez. Entonces, este, tenemos poquitas jugadas y las que tenemos no las aprovechamos, ahí es donde dices, bueno, es que en una liguilla eso cuenta mucho. Por ejemplo, nos pudimos haber ya tenido el 2-1 y dices, bueno, vamos por un gol en el Azteca y de repente nos anotan un gol, un tercer gol en, en un error otra vez. Entonces, eso es lo que a mí... Como que todavía no, porque veníamos de la liguilla pasada donde dominamos un partido en, en, en, el, en Guadalajara y de repente entra un jugador, nos hace una jugada y nos mete un golazo. Entonces, como que se repite otra vez la historia de no ser contundente este, y que después te vacunen a ti. Entonces, creo que la América tiene que aprender de eso y tiene que ser contundente y aprovechar lo que tenga. Esa Fíjate, parte... hay, hay, otra, hay otra cosa. Perdón, perdón, este, este... No, adelante, temo. Aquí no, me extraña que viene de, de, de jugar en un equipo que salió oh. campeón, que tenía, y que de repente Pero, yo no. lo veo como, como un holograma de esos hologramas viejitos, no sé si se acuerdan del, de esos de los noventas, de los ochentas, de, de los que el muñequito estaba así, y de repente... Y hace cuenta que cuando lo hizo así, vi a Rubén Zambuesa achicándose, sacándole tarjeta roja, porque, o sea, no puedo, o sea, no puede sentir, o sea... Yo no sé la verdad qué pasó anoche yo sigo en las mismas. Yo creo, abusando un poquito, vamos, somos, somos aficionados, pero en el parado táctico, abusando un poquito de eso, el América juega con un 4-3-3, pero ese 3 del medio es como raro, porque cuando estaba jugando Córdoba, pues eran dos contenciones, y el que jugaba de volante y el que le hacía más de enganche era Córdoba, que era el que repartía el juego uh -huh. y jugaba las dos bandas. Ahorita es como que los dos contenciones, pero Leo Suárez no, no jala al centro. Leo Suárez juega como un volante, un extremo, y se supone que el extremo ahí es Fidalgo o es Lainez cuando hacen los cambios. Entonces, el América me parece que tiene una posición perdida ahí, en esa banda derecha, porque hay dos jugadores que van. y Ni Fidalgo, ni, ni Lainez, ni, ni Leo Suárez, son de ir y venir. Los tres es Entonces, ahí, cuando, es, ahí es donde se pierde la América en medio, desde que no y está fíjate, Córdoba. ¿eh? Y, no, y fíjate que, que en ese sentido de Laines, Leo Suárez y, y Fidalgo, sí se me olvidó mencionar a Aquino. ¿eh? Aquino fue la gran contratación, fue el gran jugador de medio campo, pero de León. ¿eh? Lo que me digas, campeón León, lo que quieras, de León. No es lo mismo ser la, el, la bujía del Club América. No es lo mismo ser la pieza clave del Club América. Es un gran jugador la afición lo adoptó literalmente y de, de inmediato, pero yo sí, en cuanto lo vimos, yo recordé mucho al maestro Reynoso, y mira que lo queremos mucho al maestro, cuando dicen, a ver, no, mijito, aquí no me vengas con colitas, cabellitos, colorcitos, calcetitas, o sea, debes de jugar como un jugador profesional. Él solamente se los permitió a Celada, a Vacas, a Brailovsky, y mira de quién estamos hablando, ¿no? De ahí, al mismo Silvio Ruthman, a Jorge Comas, les dijo cabellito cortito. Al Turco Mohamed le dijo sí. cabellito cortito. Entonces, imagínate que una, una persona como él te diga, por estar más preocupado por tu pelo y por esas cosas, o sea, ¿qué has ganado? ¿Quién eres? ¿no? Entonces, uh -huh. sin ser tan papista, ves a no en esa situación, ves en jugadas tan, tan sencillas como esa que quiere bajar con el pecho y le pone la mano. O sea, realmente, aquí no ayer no, no, no dio. Y es una lástima porque se pierde el siguiente partido va a haber futuro para el América, lo sé, pero en caso de que no lo hubiera, aquí no, entonces sí resultó un fiasco, porque no puede ser la pieza clave en 17 partidos, cuando los más importantes, te achicas, te escondes o sacas el cobre, ¿no? Es lo que decías, solo hace unas semanas que se estábamos con lo, con lo que pensábamos con los cambios, con todo esto se estaba viendo con quién sí se podía contar definitivamente para la liguilla no puedes hacer eso, digo, una jugada bueno, se la dejó ahí viña con, Viñas comprometida pero aún así no era para ir a pegar. Digo, el partido está 2-1, estaba cómodo. Pachuca ya iba a ir al 2-1. Córdoba, pues no. eran dos contenciones. Y el que... Pegas, no. pegas ese golpe y pierdes mucho, porque pierdes la oportunidad no pierdes. de eliminar Pero el partido, no de tener jugada peor. balón parado, de cualquier cosa, meter gol, empatar, que se volteen las cosas. Digo, quedaban 25 minutos. Entonces, jugar tanto tiempo con uno menos y con esos chavos que no paraban de correr, Digo, bueno, no paraban de correr, salieron motivados, llevaban el, el marcador a favor, o sea, tenían muchas cosas que, que los... Sí, pero que la los expulsión ponían. determinó Ajá. mucho. Y la expulsión determinó mucho. Si los últimos 15 minutos todavía hubiera estado aquí, ¿no? Por lo menos el América había matado el segundo gol, porque hubo oportunidad para meter el, el segundo ponle, gol. Ponle, quizás no el empate, pero si sí nos hubiéramos sí. venido con 2-1, con todavía... Sí. Uh -huh. con, vienen para acá, pero eso... Al final nos dejó muy fuerte, muy molestos, porque además eh, hubo instantes en que sí ya nos estaban dando un baile. La Ay, verdad no, que sí, y, hay que ser honestos. Que y sí. Lo que legábamos antes de que no hubiera desconcentraciones, o sea, nos pudieron haber metido hasta un cuarto cuando reanudan sacando el tercer gol. Dices, no manches. No manches. Con una... O sea. Pues Fuera el lugar a que sacó Ochoa, pero sí, bueno. la desconcentración ya estaba. ¿Sí? ¿Será que no supo jugar...? Santiago Solari y la liguilla porque no sabía, porque no te, no sabía del tema o qué fue lo no, que pasó. No, yo no, porque, no dale. No, yo creo no nada más eh, el problema de, de Solari fueron un par de cambios. Al iniciar el segundo tiempo, yo creo que que tenía que haber metido a, a Roger, sacar a uno de los volantes o extremos que tiene jugar con dos clavados en medio, dos volantes por fuera, y los dos delanteros arriba. Ya lo metió jugando al minuto casi 70. Sí, Pero ya no no no quiso, yo creo que no quiso cambiar su forma de jugar, porque ese esquema de 4-3-3 fue el que usó toda la temporada, ¿no? Entonces, no quiso cambiarlo, digo, dudó. Yo creo que, que Henry eh, hubiera esperado los balones, los rebotes, y bueno, Roger la verdad que entró bien, empezó, hizo jugadas, ¿no? Entonces, creo que ahí fue donde se equivocó y bueno, los otros cambios ya ya el partido de las circunstancias es complicada, ¿no? Platicaba con otros amigos, que Viñas entró muerto, ¿no? Bueno, ya sí, entró muerto, pero ya el partido... Bueno, pero también un... que o sea, no ya no podíamos pedir pedir más no, a niñas no. porque ya llevábamos un marcador ya abajo ya y abajo claro. con un expulsado. O sea, ya, ya no ya no pides que el delantero llegue y mete goles cuando tienes uno menos, o sea, también no hay que ser ah, tan duro. Ah, caray, entonces aquí le vamos a pedir gol al defensa, oh, bueno, la, o sea, la, la, me refiero la la... Verdad. La verdad la verdad es que... que Viñas no no sirve, no no es cierto. O sea, me refiero a, en el aspecto en el que Osata ya llevábamos todo complicadísimo, o sea, era realmente que... ah, sí si se si con si no viñas, generábamos, imagínate. Y si, viñas fue, si vi, y si Viñas fuera de los que te agarra el balón se quita tres, voy de acuerdo. Pero Viñas es de los que espera y hace la jugada, ¿no? O sea, ah, sí, sí. realmente, y eso de que Solari no entendió la liguilla, o sea, perdón, pero alguien que ha jugado y, y dirigido Champions, Libertadores, no puede saber lo que es una eliminatoria de claro, ida y vuelta. No puede tener desconocimiento, el... claro. Pero claro. Sí, no, bueno, no. por un momento sí, no, sí, sí me dejó... En duda eso que no. dices tú, porque dices, no, manches, ¿cómo puede ser no, posible? No, Bueno. No, lo, soy honesto, eh, te lo digo, por sí, más sí, lo sí. que veamos, yo, yo no creo que sepamos más que eso. Si te no, no, digo, no, no, no, o sea, aquí, como yo lo dije, aquí nosotros no vamos a ser directores técnicos, simplemente somos aficionados, nosotros vemos el fútbol de otra manera, él lo ve como, como estratega, como lo que sabe, ¿no? Pero, pues, o sea, imagínate nosotros verlo desde fuera y ver que, que el equipo no está funcionando, como dice Temo, que ya estás viendo que vas mal en el marcador y en el segundo tiempo te guardas el cambio hasta el minuto 71, 72. O sea, dices, no inventes. O sea, está bien que tú seas riguroso con lo que tú llevas, cuatro, tres, 3 teres, pero si ya te están pegando un baile, o sea, pues, dices, no manches, o sea, o al menos, pues, si ya me están pegando el baile, pues, dices, bueno, ya acá vamos a arriesgarnos y ya, pues, todo, como quiera me están bailando. Yo, yo pero creo algo hasta antes de la expulsión no era tanto el baile, ¿no? Estaba Exacto, el, el baile fue con el condicionado con 10 y ya no era 4-3-3, era 4-2-3. Ahora, ahora también hay que hablar un poco, beneficio. perdón, hay que hablar un poco del rival, porque también ellos hicieron un ajuste cuando le mete a Renato Ibarra y al burrito, y ahí también, porque pues la América sí. estaba dominando en ese momento. Mira, ah. hacen ellos ese ajuste y, el, y les ganaron la media cancha un poco. Porque, ojo, ¿eh? no todo fue del lado de Jorge Sánchez. El segundo gol fue del sí, lado, de, fue del lado de, Fuentes de, de Fuentes. Y de Aquino, ¿no? Entonces, realmente ellos llegaron a profundidad. Y esos balones a fondo y, y, y los diagonal, las diagonales. La verdad es que nos mataron, ¿eh? La verdad nos bueno, no no sé. ser Y no hay que ser tan, tan, tan ingenuos tampoco. O sea, tú afuera, como director técnico, estás viendo que, el, que a Jorge Sánchez lo está haciendo como sea. Entonces dices, mete uno más rápido. Y ahí está el resultado. ¿A quién? ¿A o quién sea, mete? Él, no, a él, estoy hablando de este Pachuca que metió a, a, a, al hermano del Renalgón. Lo hizo como quiso también. Entonces no, era, que... tan, no era tan no era tan tan difícil adivinarle, decir, bueno, cambio y meto al Renalgón 2. Y por ahí entró y se, no, no, no. por ahí entraba y salía cuántas veces quiso. No, o sea, no sé si lo sal... Salos a no, no saltaron, pero, pero Pachuca sí fue inteligente en una cosa. Cuando el América iba, no manches, se replegaban con todos, eh. Los 11 estaban atrás de la, línea de, la línea de 8, Temo, línea de 8. No, no, no, se estaban todos, eh. O sea, de verdad, el América pasaba a la media cancha y en el, en el centro del sí, campo, ahí estaba el América, y ellos estaban atrás. Pero sí. creo que sí estudiaron al América porque sabían que los defensas estaban fallando. Entonces nada más echaban un centrito, ¡fum! la velocidad no hombre pues se brincaban y es lo que se metros. va a ver el, el domingo, domingo que no el domingo, y el domingo va a ser el peor, se va a ver eso sí. Sí, no el, de, el domingo el pachuca nada más va a esperar al error del américa para meter un solo gol o sea, el américa va a tener que ser, tener toda la contundencia que nos ha fallado en los últimos juegos este, y, al, y es que eso se lo que le pasó al américa los sí. partidos sí. pasados venía siendo contundente sí. dejó de ser contundente Tenían sí porque, uno o dos y nos metían. Porque si somos bastante honestos, lo, los goles que nos cayeron anoche nos, nos debieron haber caído en el juego contra Pumas. ¿eh? <risa> sí. Bueno, contra sea... Pumas faltó otro. <risa> Cuatro. Sí. Pero bueno. y, y nos cayeron con Toluca, entonces sí nos están Ajá. cayendo, ¿no? Ajá. Sí. Digo, son dos goles. Sí. Si el América es prudente, puede meter un gol en el primer tiempo y uno en el segundo. Y bueno, no hay problema, pero... Es que la América va a salir desde el principio, ¿eh? No la, no la va a dejar así. Los dos, todos sabemos que va a salir desde el principio a buscarla. Pachuca, si aguantó en su casa, en el Azteca con ese marcador, va a aguantar más. Pero son dos goles. Sería prudente que la América espera un arrocito, porque con un 1-0, el Pachuca también ya le entra el nervio, ¿eh? Ya le entra el nervio, ya los jugadores, eh, la inexperiencia, todo. nos meten otro y nos vamos. Y, y, y nuestro trabajo del primer juego de ida se acabó entonces. Son muchas y cosas. Ahora, que que el domingo. Y ahora el domingo vamos a tener un nombre más, ¿eh? porque a pesar de lo que digan las redes y de lo que digan todos esos infames personajes que jamás han pisado la tribuna, el azteca juega, ¿eh? el azteca va a jugar el domingo. Entonces, cuidadito porque vamos a hacer uno más, más allá de lo que digan, el azteca juega ¿eh? y ya, ya, ya estoy deseando eso. De hecho, ayer estaba comentando a la banda que hay que hacer, pues dejar todo porque tanto pedimos por estar ahí el Azteca juega, y que me digan que hay que otra vez remontar, bueno, pues el América vive también de la remontada, las grandes remontadas históricas, aún y con los grandes equipos de Tena, de sague de los que me digas, las hicieron. Entonces, ¿por qué no intentarlo ahora? O sea, de esto, esto es una, este, de la América, esto es una, del ADN de americanista, y el Azteca juega, el Azteca juega y va a jugar. Anoche Oye, Rulo. que era un año de energía guardado como para explotarlo todo el domingo, ¿no? vas a ver, vas a ver. Oye, Rulo Hablando de lo que el tema que acabas de comentar, este te acuerdas la bronca cuando hubo con Guadalajara y demás, y se dieron y ta ta ta, y castigaron a los a los grandes de la América, los suspendieron sí. varios, varios. ¿Qué jugadores salieron o surgieron? Es que cuando expulsan a los jugadores se acaba el torneo y es para la siguiente temporada. Y en esa temporada estaban los jóvenes que, que venían detrás de la gran generación, que eran desde Jardón, Luis Rodríguez, Manolo Rodríguez, ah, el rico. mismo Chucho Roca, el hijo de, de José Antonio Roca. Esa era la generación. Y aparte la América tenía un equipo titular y suplente, o sea, estaba Héctor Tapia, estaba Sisiño, estaba Chanís. o sea, realmente eh, cubrió esas ausencias, Hugo Salazar, como el arquero, cubrió esas ausencias. Sin embargo, en la otra bronca del 86-87 es cuando sí surge mucha gente como Memo Huerta, como Enrique Rodón, toda esa banda, Guillermo Naranjo, que ya venía jugando, toda esa, banda america, toda esa banda americanista, que bueno, incluso, incluso porque no lo recuerdan, o mucha gente lo ignora, en 86-87 Sague era su primer torneo largo Entonces él entra como titular A raíz de la bronca Y él siendo la figura que es en el América Él vino de la banca a jugar Ricardo Peláez también porque ahí el titular era Carlos Hermosillo, pero bueno Son las historias, ¿no? A lo que voy, expulsaron aquí, ¿no? Bueno, un poquito más para acá Más para atrás oh, eh, bueno. eh, En el 2018 cuando el América Fue campeón, o sea, no expulsaron a, Al colombiano Pero se lastimó entonces, ¿qué jugador aprovechó esa oportunidad? Edson. Sí, ¿no? Edson, en el 2014, acuérdate que, sin ser figura, pero castigan a Paul Aguilar y, y entra Ventura Alvarado, Ventura ¿no? Alvarado. Ventura Alvarado es el que tiene ahí la, la, la, la, la, la opción. En el mismo 89 se lastima Alfredo Tena y entra Jesús Eduardo Córdoba, que también, imagínate, en una final contra el Cruz Azul. O sea, ya sé a qué te refieres, esta es la oportunidad. Exacto. Naveda. Santiago Naveda debe de poner eso futbolísticamente, pero sobre todo, mira, debe de poner el corazón americanista corazón. que creo que le faltó aquí, ¿no? De fuerzas le faltó básicas. aquí, ¿no? Claro, ¿quién más va a saber? Y en casa, en el Azteca, lo que representa, o sea, ya lo quiero ver al chavo salir a comerse la cancha, ¿eh? Porque si el Pachuca tiene chavos, también nosotros tenemos, ¿eh? Así que cuidado, porque confío en que regrese Córdoba, confío en esa solvencia de, de Naveda y aguas, porque. Podemos jugar al tú por tú, aunque nuestras fuerzas básicas Ahorita estén dando lástima, pero Podemos jugar al tú por tú Bueno, y mi pregunta era al respecto Sabemos que expulsaron A Pedro Aquino Entonces, ¿le afectará la expulsión De Pedro Aquino a la América Para el segundo partido? ¿O alguien está alzando la mano Con esa oportunidad desde fuerzas básicas? Pues ya lo acaba de comentar el rulo Y lo acabas de comentar tú, o sea Naveda tiene esa gran oportunidad de ser ese Edson Álvarez, de ser ese esos como los jugadores antaños, ¿no? de que estaban atrás de grandes jugadores el domingo es el, es el día en el que él tiene que hacerse presente en la cancha y decir aquí estoy porque son, son los momentos adecuados en los que un jugador se hace grande y bien lo había dicho Rulo desde hace mucho tiempo tú puedes ser un jugador mediano, medio pelo entre, entre la jornada y, pero juegas las finales y metes goles, te brindas y, y de ahí quedas en la historia y te y te vuelves ídolo si tú quieres. Entonces yo creo que Naveda tiene la gran oportunidad para decir, este es mi lugar, de aquí soy y echarse al equipo al, al hombro. No hay, nunca, no hay otra. Nunca olvidaremos a alguien que no surgió en Fuerzas Básicas, pero lo queremos como un americanista más, al, al, al gran aaron Ganzo Padilla, al Gansito, que Exactamente. aprovechó esa oportunidad y se volvió el ídolo del americanismo, el ídolo del americanismo porque en un gran equipo fue una pieza que no desentonó lo que decíamos. Un gran equipo como el de Mario Carrillo, ahí de repente se fue el Kevin y entró Paquito Torres, se va Clever y entra este, el Gansolo, el Gansito. Y el equipo seguía caminando a la perfección, entonces hablamos de que este equipo también debe de buscar eso. Pero, pero es cierto, hay ¿eh? jugadores que, que de repente les surge la oportunidad y solamente los grandes dan ese pasito para poder consolidarse, ¿no? Y mira, el, el gancito es, es ídolo y leyenda, o sea, con Exacto. poco ha hecho mucho. Sí. Mucho. Bueno, y, y eso de lo que dices de lo de, de, lo de Aquino. Pues, o sea, con el partido que vio y como se hizo expulsar y, y que, no, que no supo tener los tamaños para jugar un partido de esta magnitud, pues, o sea, yo creo que no se le va a extrañar porque, o sea, dijéramos, dio un partidazo y, y lo expulsaron por un error tonto, dices, bueno, pero, o sea, fue también con alevosía y ventaja, perdió la cabeza, no supo, no supo manejar ese temple, no supo como dijo el Rulo, no sabe portar lo que es, no sabe lo que es traer una playera de un equipo grande entonces, aunque sabes qué, yo creo que el jugador que está aquí es útil y se les extraña ah, todos, no, sí, yo creo que, que será, será que... indispensable que haya aprendido la lección para que en semifinales, porque vamos a estar en semifinales veamos a un Pedro Aquino renovado y siendo puntual en lo que juegue y sin su colita, porque no, la neta no me late hay un jugador, hay un jugador, perdón Iván, hay un jugador que todos nosotros estamos esperando a que llegue a jugar el domingo y es Sebastián Córdoba. Artemio, ¿qué esperas para que juegue él? ¿Qué esperas de su juego? ¿Crees que sea el momento para levantar las manos desde las fuerzas básicas y que lleguen jugadores que sepan lo que es sentir la playera y la camiseta y jugar esta serie y pasarla? Sí, yo digo, no exageramos, o no exagero, pero creo que desde que ya no está Córdoba, el funcionamiento del América fue cuando empezó a bajar. Sí, es un jugador que le daba muchísima salida al América porque jugaba libre, tenía dos jugadores atrás, que eran Aquino y, y el Cachorro. Él jugaba libre, él sabía que si se iba o no, perdía el balón o regresaba o no, estaban ellos dos atrás. Entonces, creo que le daba muy, muy buena salida y mucho fútbol, que es lo que a mí. Eh, es lo que me está extrañando el fútbol de tener la bola de pasársela, de echársela a Laines, de echársela a, a Fidalgo, de pasarle la bola en corto a, a Roger para que encarara y entrara como robot sobre todos, eso es lo que le está faltando ahora la otra mala noticia es que tiene mucho tiempo que no juega ¿no? entonces eso es el único eh, problemita que le podemos encontrar a Córdoba, pero yo lo meto, yo lo meto a jugar y sé que el América va a ser, va a ser diferente Teniendo dos jugadores diferentes te ayudan mucho, Roger y Córdoba. Esa es la realidad, son los únicos jugadores talentosos que tenemos, entonces yo creo que sí debe jugar, y bueno, la estirpe americanista es lo que se necesita el domingo. Se debe, no sé, hablarle un mensaje, mandarle a alguien, hablarle, oye, ¿cómo juego estos partidos? ¿Ustedes que alguna vez remontaron? No sé, algo de eso. Te platico, mira, lo tienes que hacer así, así, así, va a estar la gente, tenemos todo para poder conseguir eso yo creo que, que debe jugar, y bueno, esa estirpe americanista, esos jugadores, aunque sean jóvenes, que se la pasen a los demás, ¿no? Que la entiendan, que el peruano entienda que hizo un problema, y no es empezar a matar al peruano, pero es que hizo algo lamentable, o sea, tienes un temporadón eh, con un plantel que ya no pensábamos que daba más, y bueno, un error de esos, te termina matando una eliminatoria de estas, ¿no? entonces, Córdoba para mí tiene que jugar, y bueno, tiene que demostrar la calidad de jugador que es, y bueno, también repartir el americanismo que tiene en todos los jugadores ok me agrado me agrado me agrado pero bueno vámonos al siguiente tema y casi a punto de cerrar les quiero preguntar a todos ustedes qué esperar para el partido del domingo y empecemos con iván por favor Nada más ahí para no dejar de lado otro jugador de fuerzas básicas que también impulsó al América en la liguilla, pues fue Dieguito Laines ahí en el último campeonato. Entonces, este también se aventó unos buenos partidos y también fue impulso para el América y que, y, y que llegara al final a, a conseguir el, el campeonato. Entonces, yo, yo creo que. Y uh, bueno, ni hablemos de Raúl. O, sea, o sea, creo que sí nos hemos basado en, en gente de fuerzas básicas para obtener nuestras últimas glorias, entonces eh, tengamos fe y tengamos confianza en nuestros muchachos. ¿no? Entonces, este creo que aquí no hay de otra, Chip, más que salir con la actitud azul crema, o sea, que ahí están todos los videos en YouTube de las grandes remontadas, que se dediquen unas dos horas a verlos. Si nosotros como aficionados nos emocionamos, a ellos les debe de plasmar lo que han hecho otros equipos americanistas. Entonces, creo que como, como americanista lo único que, que esperamos es que se salgan a, a morir en la raya y, y, a, y a darle la vuelta a un resultado. Parece que en el pozo donde se fueron a meter, que ellos mismos con, con garra y con fuerza se salgan. Ok, muy bien. Ahora tú, Jair, por favor, ¿qué esperas para el partido del, del domingo que viene? Uh, pues Ah, la verdad que yo no sé, no quiero ser pesimista, pero, pero, no, es que, no, yo todavía Gracias. gracias yo te todavía te sigo. sigo, sí, gracias, pásale. Sí, no, Bástemo. Bástemo. Bástemo. no, es que, bueno, no hay nada que perder y mucho que ganar, al final el América tiene que salir con todo, digo, eh, también ellos dicen que, que, que necesitaban a la gente en el estadio, que es un plus, ¿no? Porque hicieron su video y dijeron que no. Entonces, bueno, yo espero que el domingo se brinden y que, y que de verdad este, le, pongan, le pongan huevos y que salgan con todo, ¿no? Y que y lo dejen en la cancha, que, la, que las personas que como Naveda, Córdoba, que, que les demuestren a los que no son... Este, de, de fuerzas básicas que no son nacidos en el club. Cómo se debe de jugar con el amor a la, a la playera. El ejemplo ayer no lo puso el Pachuca con todos los chamacos que entraran a jugar, no? Entonces nosotros también tenemos con qué. Y yo espero la verdad que el América salga con todo y que ya si por alguna razón no se da el resultado, pues que le sirva a muchos, a muchos jugadores. Y yo creo que de ahí se van a de ahí a lo mejor para el próximo torneo pues ya no vamos a ver a uno que a uno que otro jugador en el, en el Club América, ¿no? Entonces, pero mientras, pues que salgan con todo y que lo dejen en la cancha todo y que se le brinden a la, a la afición y, y sí. Ok, ok. Bueno, venga Temo, ¿qué esperas para el partido del domingo? ¿Qué esperas para este América? Pues yo creo que esperaríamos un partido espectacular, ¿no? Una remontada de las que tenemos. Ya ahí los memes y los amigos están diciendo, ¡ay, sus remontadas históricas, ¿no? <risa> Pero, afortunadamente para ellos, pues es lo que siempre nos da el América, ¿no? Entonces, no es nada raro que lo haga, no es nada sensacional, va a ser algo normal si lo hace porque estamos acostumbrados a eso. Y es no es un marcador también para, para que ya se acabó. Eh, pues, se necesitaría también que Pachuca tuviera un súper mal día pero no lo va a tener, entonces el América ¿qué tiene que hacer? Salir a jugar tranquilo, salir a jugar con muchas ganas, nada más bien seguros atrás, que esa es la clave del partido, y bueno, pues ¿qué esperamos? Que, que lo haga otra vez nada más, lo de siempre Ok, ok, me agrada me agrada, este vámonos con Rulo ¿qué esperar para el partido del domingo? Para el partido de domingo, esperar eh, por parte del equipo, jugar sin, sin distracciones, sin desconcentraciones, porque lamentablemente eso es lo que nos ha matado. Eh, respetar el estilo de, de, de Solari, respetar el estilo del americanismo, porque Santiago Solari lo, lo entiende, y no porque tenga un pasado superamericanista, sino porque entre equipos grandes se tiene un común denominador. Eso es lo que espero, espero es un partido, va a ser un partido cargado de emoción de principio a fin, o sea, lo imagino y lo estoy ya sintiendo, y no lo puedo dejar de lado, o sea, la otra parte es el regresar a casa, el regresar nuevamente a, a, al lugar que más nos gusta estar, eh, va a ser catártico, va a ser eh, increíble, y lo vamos a disfrutar de principio a fin, obviamente con el marcador a favor de nosotros, vamos a celebrar los la cantidad de goles que vamos a meter, porque van a ser varios, lo vamos a sufrir, pero lo vamos a disfrutar mucho, o sea, yo sí visualizo una fiesta en América, una fiesta suprema y, y qué bueno, porque puede ser todo un, el, el, el, el principio, el complemento del principio, es decir, estamos encaminados a la, a la obtención del título, y qué mejor que con esta dificultad que nosotros mismos nos pusimos en este lugar, qué mejor que nosotros salir y, y decir aquí el golpe de autoridad nuevamente, ¿Alguien lo moteó? ¿Yo no fui? ¿Mm? Una gran fiesta, una gran emoción. Ahí estoy. Una gran fiesta, una gran emoción. Y sí necesito que, que el América el domingo se brinde porque ellos en la cancha, nosotros en la tribuna, nos vamos a brindar con todo. Exactamente. Ellos en la cancha y nosotros en la tribuna. Obviamente, vas a hacer este algún enlace desde la cancha, ¿no, Rolito? Ahora sí, porque con el, la cuestión del viaje, en, en, en, eh, llegar ahí casi a la, a la, justo, ¿no? Porque llegamos un poquito, bueno, teníamos que pasar por el abogado, fuimos a sacarlo de los de parque, diga perdón, fuimos allá a los juzgados, <risa> estaba haciendo trabajar. Este, ya sabes, el viaje y toda la onda, ¿no? Muy emocionante, pero ahora estamos en casa, estamos de locales yo representa mucho y desde luego que vamos a estar ahí presentes en todas las plataformas, en todos los modos, en todas las formas, pero de eso que no quede duda, o sea, lo único que queremos es hacer lo que más nos gusta, pero también transmitir un poco a la gente que por cualquier circunstancia no lo puede, no puede estar ahí, no lo ha vivido, pues transmitirles un poquito de eso para que se, se contagien de esa pasión, porque realmente es una adrenalina brutal el, el estar en la cancha y después de estar 400... Casi 430 días sin poder ir al estadio, y la cuenta la lleva Josué, yo no, Josué la lleva, Cuatro, casi 430 días sin ir al estadio Azteca, representa un suplicio, y este, que se pongan ahí paraguas, porque vamos a salpicar a todos de la emoción. Ay, se, va, ah. se va a requerir la buena vibra ese día, entonces. Ah, sí, sí, sí. Ah, tenemos sí. que unidos, todos los americanistas tenemos que estar unidos. Para la buena vibra, nada de que la culpa la tiene tal o tal, no. Somos americanistas, somos un equipo y tenemos que estar ahí apoyando al equipo, a nuestro equipo de nuestros amores. No es mi equipo, es el equipo de todos nuestros amores. Pero bueno, quiero agradecerle a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Obviamente, miren: el América tiene que ganar, va a ganar, tiene que dar un buen partido. Mira, así va a salir con el cuchillo entre los dientes. Porque tenemos que salir adelante y por esos golecitos. A cuidarnos, las espaldas, la defensa. Y hay que apoyarlo, hay que apoyar al equipo. Pero bueno, quiero agradecer hasta Georgia Atlanta, a Jair, a Veracruzito Santo, porque solo Veracruz es bello, a mi temo. Y al norte, hasta Monterrey, a Iván. Y obviamente a mi rulo aquí en la Ciudad de México. Pero gracias a todos ustedes los que estuvieron por aquí al Junior Martínez, a Iván Dasca, a Rodolfo Cardoso, Bernardo Escutia, Faustino Barajora, a Ángelo Millí a Tomás González, este, a Lalo Morales, a Lino García Ocampo, a Junior, a Elizabeth Mendoza, a toda la gente que estuvo escribiendo y compartiendo, Saludos. les agradezco a todos y a cada uno de ustedes. Cuídense mucho, pórtense mal, y nos vemos en la previa del eh, partido. Cuídense mucho, apórtense mal. Adiós. Adiós, adiós. Adiós. adiós. adiós.